Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a Final Boss Project Sí, esta va a ser la fase que empieza el vídeo, ¿de acuerdo? Así que, para citar, me ha vencido Esta vez, me ha vencido Te he pillado, tío, ¿otra vez? ¿Otra vez sin darle like al vídeo? ¿Sin comentar? ¿Sin compartir? De verdad, tío, y encima tienes las membresías ¿Vos? ¿Big Boss y Final Boss Project? ¿O qué esperas? Sí, estoy hablando de la ansiedad Como veis, me he rapado todo esto porque me he podido la ansiedad Así es como se ve un ataque de ansiedad una vez... Una vez, pues bueno, eh, pierdes el control, eh, estás nervioso, quieres comer, no sabes cómo comer eh, y haces cualquier cosa. De hecho, mira, voy depilado y todo, o sea es lo que provoca el ataque de ansiedad, provoca esa acumulación de hacer cosas, esa aceleración que provoca el cuerpo por eso os digo, hay muchos tipos de ataques de ansiedad, por eso os decía que es importante respirar, mantener una rutina, yo en este caso ya lleva muchos días de mucho trabajo y eso ha hecho que exploté por este lado por otro lado, darle like porque hablar de estas cosas es natural, no tiene que ser un tabú y nos importa pues ir hablándolas y demás ¿por qué ha pasado esto? pues simplemente ha pasado esto porque Tenéis que tener en cuenta que, debido a la MTR que es lo que os explicaba, que no me estoy haciendo, estoy tensado todo el tiempo, y al estar tensado todo el tiempo, mi cabeza no deja de pensar. Y de, de, de autoatacarme, de decirme, es que no haces suficiente, es que no estás a la altura de lo que tienes que estar, es que tendrías que hacer mucho más de lo que haces, y lo que hace la cabeza es machacarme. Entonces, cuando me pongo nervioso, que como veis, pues pasa lo que pasa, pues lo que hago es... Cojo la máquina, me rapo y así me da la sensación de que, como que estoy limpio, por así decirlo, de alguna manera. Entonces, de esa manera, pues puedo gestionar las cosas más tranquilos. Ahora mismo, mi temperatura corporal, o sea, me tocáis y si os derretís, literalmente, porque eh, tal, y ya me veis cómo hablo, que hablo muy rápido, eh, no pronuncio bien las palabras. Entonces, aquí habría que hacer un ejercicio, sobre todo importante para mí, yo hoy ya tomarme el día con calma, no meterme más problemas y, sobre todo, lo que dije, espalda atrás, respirar y pensar, pasajero, mmm, tranquilo, no pasa nada. Pero aún así, y aunque tengas una mentalidad fuerte, hay veces que hay días que si la depresión te pega fuerte, te lo digo porque hay gente que veo en el TikTok que dice, ¡Ay, es que he tenido un día que oh, la ansiedad me ha podido! No, a mí la ansiedad me ha podido, porque me he rapado al cero. O sea, eso es que la ansiedad te pueda, ¿de acuerdo? Que te empieces a tocar la cara y que te empiecen a salir todos los granos. Por eso os digo que, bueno, si tienes un ataque de ansiedad o lo que sea, eh, puedes escribirme aquí abajo y hablamos del tema. También me gustaría saber qué temas queréis que hablemos, iremos hablando de más cositas. Y sin más, chicos, que os quiero mucho, que espero que estéis muy bien, este vídeo se va a, por lo que estoy grabando el lunes, se tirará el miércoles y espero que lo disfrutéis mucho y seguir apoyando los vídeos, dándole like y recordad, mañana será el mejor día de vuestras vidas así que darle like, comentar, compartir y juntos lo conseguiremos porque juntos somos mejores y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho como la trucha al trucho y recordad ser felices porque la vida puede ser maravillosa un abrazo y hasta, y hasta la próxima, próxima. eh, espera, el corazón, el corazón ¡Sí! ¡Ay, cómo me gusta el corazón! ¡Ay, no, el corazón! <risa>